Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradezco a la organización, ¿verdad?, a la organización de, del evento y sobre todo a, a esta casa que nos hayan dado la oportunidad de poder explicar esto. Eh, me gustaría, eh, si alguien nos puede ayudar yo les pido el favor porque no sé qué hemos hecho con la pantalla que se ha quedado un pequeñito si alguien nos puede ayudar lo podríamos hacer más en grande y entonces se vería mejor pero si nadie nos puede ayudar comenzamos así y terminamos así ¿eh? ¿vale? muy bien, pues vamos a comenzar yo no sé si todos ustedes saben algo en relación con el tema de la reencarnación me imagino que sí porque si están aquí es porque algún interés manifiesto tienen en el tema ¿no? pero sí es cierto que antes de hablar de esta, de esta conferencia sobre la reencarnación que está específicamente centrada en las evidencias científicas que hay sobre sobre el tema es conveniente para aquellos que oyen por primera vez del tema hablar y hacer un poquito de historia y un poco de los principios filosóficos que comportan o le componen la idea de la reencarnación eh, hace 6.000 años, concretamente en la antigua India, en los Vedas, en los Upanishads, concretamente que son los antiguos libros sagrados de la India, ya hay un mensaje de Krishna a Arjuna, relatando una batalla, Krishna es un dios indio, en el que le habla de la reencarnación, de las múltiples vidas, de en qué consiste todo eso que muchas veces la gente tiene confundida, hay gente que confunde la reencarnación con la metensicosis, con la transmigración de las almas, etcétera, etcétera No tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. Yo voy a intentar aclararlas. Si luego en el coloquio, cuando yo termine la exposición, alguien tiene alguna duda, por favor, sin ningún problema, preguntan, que intentaré aclararlo de la mejor forma posible. Y si por lo que sea no puedo aclararlo, pues se lo diré con la misma franqueza le diré, mire, no, no le puedo aclarar la pregunta. ¿no? Bueno, en ese sentido es importante que sepamos que la idea de la reencarnación está implícita en todas las grandes culturas de la Tierra. ...desde como digo hace más de 6.000 años... ...con Krishna en la India y posteriormente... ...en todas las religiones hinduistas... ...y posteriormente budistas y taoístas... ...toda Asia y también como no, como no, en Occidente... ...en Occidente, eh, concretamente en Egipto... ...los egipcios creían en la transmigración de las almas... ...en la reencarnación, en la vuelta a la vida... ...y aparte de los egipcios, pues los caldeos, los asirios... ...los babilonios, los judíos... Los, eh, los griegos hablaban, creían, divulgaban sobre las vidas múltiples, sobre el concepto de la reencarnación. Bueno, vamos a ver concretamente etimológicamente qué significa la reencarnación. La palabra reencarnación viene de un vocablo griego que significa genesia. palin de nuevo, génesis nacimiento nacimiento de nuevo, volver a nacer. Eso es lo que etimológicamente significa el concepto de la reencarnación. Ahora bien, dentro de ese concepto ¿Eh? Hay muchas explicaciones. Por eso, como los griegos ya creían en la reencarnación, Sócrates hablaba libremente a sus discípulos de la reencarnación, Pitágoras en la época en la que estableció su escuela filosófica en la Magna Grecia ya le hablaba a sus discípulos de la reencarnación, aparte de las matemáticas y de la música y de la armonía y encima de eso él mismo tenía percepciones en las que recordaba sus siete últimas vidas ¿eh? sus siete últimas vidas y les hablaba a sus discípulos sobre la reencarnación pues como ellos han habido miles de personas a lo largo de la historia que han tenido conocimiento de haber vivido antes, de haber tenido vidas anteriores ¿eh? Aquí, por ejemplo, vemos esta frase de Buda, que no sé si ustedes la leen, yo se la leo aquí. La única diferencia entre vosotros y yo es que yo recuerdo mis vidas anteriores. Buda en el siglo VI a.C. En fin, esto a nivel a nivel histórico es lo que estamos hablando y a nivel filosófico la reencarnación es muy importante porque en todas las religiones que se basan en, o que tienen como idea primi primi primigenia la reencarnación, todas las filosofías espirituales que tienen como idea primigenia la reencarnación, todos los movimientos esotéricos, espiritualistas, etcétera, etcétera, todos los movimientos creen la reencarnación. Por ejemplo, si nos olvidamos del pasado y vamos al presente retomamos concretamente hace tres siglos, pues podemos ver que los mormones creen en la reencarnación, podemos ver que los teósofos creen en la reencarnación, podemos ver que los rosacruces creen en la reencarnación, podemos ver que los gnósticos creen en la reencarnación, podemos ver que eh, los seguidores del espiritismo creen en la reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las grandes filosofías espirituales la idea de la reencarnación está de base. ¿Por qué? Pues muy sencillo, vamos a los principios filosóficos. Dentro de todos los principios filosóficos que la reencarnación comporta, voy a nombrar solamente tres. La reencarnación es la explicación más lógica que existe para explicar las desigualdades humanas. El por qué uno viene rico, otro pobre. El por qué uno nace tarado, el otro no. El por qué uno viene en unas condiciones de vida que lo va a tener todo dificilísimo para poder llegar a realizarse como una persona en la que tenga éxito en la vida, y el por qué otro, todos son cúlmenes y eh, hechos de, de desgracias, una detrás de otra, que le suceden continuamente. La explicación de la reencarnación, junto con las leyes que van asociadas a la ley de las vidas múltiples, como es la ley de causa y efecto, la ley del karma, que hablan los orientales, la ley de consecuencias, que hablan los espiritualistas, la ley de causa y efecto, de la que hablan los teósofos, es la misma ley. La ley que explicaba Jesús, quien a hierro mata, a hierro muere, lo que tú haces a los demás lo vas a recibir, porque eso queda grabado en tu conciencia, eso no va por el aire ni va a ser juzgado cuando tú dejas el cuerpo físico sino simplemente que a través de la reencarnación comprendemos que todo lo que hacemos se graba en nuestra conciencia, aunque no nos guste tanto lo bueno como lo malo. Y eso, los resultados de esa acción, de ese pensamiento, de ese, ese sentimiento, lo vamos a recoger indeleblemente en esta vida o en las que vienen. De ahí el por qué muchas veces no se comprenden las desigualdades humanas. Este es un principio filosófico principal de la reencarnación, porque a través de este principio filosófico de que cada cual recibe lo que merece, se comprende que existe una justicia divina. Ese es el primero de los principios filosóficos del que estoy hablando. No me puedo extender más, me gustaría mucho, pero no me puedo extender más porque la conferencia va sobre aspectos científicos. ¿eh? Y no quiero engañarles, quiero hablarles de las evidencias científicas de la reencarnación. El segundo de los principios filosóficos, he dicho que les voy a mencionar tres, el segundo de los principios filosóficos... <coughs> Vamos mal con la garganta. ¿Quiere agua? ¿Eh? Ah, tiene un caramelo. Vale, gracias. El segundo de los principios filosóficos no es ni más ni menos que el comprender que cuando uno sabe que el alma es preexistente al nacimiento, que ha vivido antes de ahora, significa que el alma es inmortal en la religión tradicional que nosotros conocemos que es la religión católica o la protestante o las que imperan nuestro ámbito geográfico donde nos hemos criado donde se nos ha educado culturalmente se nos dice que el alma nace con el cuerpo ¿Eh? sin embargo eso no es cierto porque como veremos ahora nadie es igual a otro todos venimos con características específicas psicológicas, espirituales biológicas, genéticas morfogenéticas y todo eso viene condicionado ¿por qué? Por nuestro pasado, por lo que hemos vivido anteriormente en otras vidas que se refleja en esta. Nosotros somos ahora el resultado de lo que hicimos anteriormente y conforme hoy hagamos recibiremos en vidas posteriores. ¿Qué quiere decir eso? Justicia divina, justicia perfecta. Y aparte quiere decir otra cosa, libre albedrío libertad para hacer cada uno lo que consideremos oportuno. Nadie nos condiciona, nadie nos marca qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos libre albedrío para actuar como queramos. Ahora bien, responsabilidad sobre aquello que hacemos. Eso es muy importante. Por eso la ley de la reencarnación imbrica toda esta serie de cosas y de cuestiones filosóficas que yo les estoy explicando. Es decir, cuando uno comprende la reencarnación sabe que ha vivido anteriormente y que tiene un alma inmortal, un yo, un espíritu, un ego, un ente, un, lo que queramos llamar una conciencia que es inmortal. ...que viene de haber vivido muchas experiencias milenarias... ...y que todavía tiene que vivir muchas más. ¿eh? Por eso hay de determinados debates... ...que hay en la sociedad hoy en día... ...que al conocimiento de estas leyes espirituales... ...dentro del enfoque filosófico de la reencarnación... ...son estériles. Me viene ahora a la cabeza uno muy muy fácil, lo van a entender ustedes enseguida por ejemplo el tema de, eh, del género del ¿no? machismo y el feminismo cuando uno comprende lo que es la reencarnación y sabe que el espíritu no tiene sexo el alma humana no tiene sexo sabe también que unas veces venimos y encarnamos como hombre y otras veces venimos y encarnamos como mujer ¿Qué quiere decirse? ¿Qué diferencias hay en el aspecto fisiológico y en el aspecto psicológico y en el aspecto biológico? Pero en el aspecto espiritual no hay ninguna diferencia. Somos almas eternas creadas por Dios en un proceso de evolución donde llegaremos a, eh, digámoslo así, a la meta que cada uno quiera llegar antes o después, porque somos libres, somos dueños de nuestro propio destino, nadie nos determina, nos determinan nuestros propios actos y nuestras propias acciones. Eso es muy importante que lo comprendamos, porque aquellas personas que creen en la reencarnación, si saben entender precisamente lo que supone, su concepto de vida cambia completamente. La muerte deja de tener ese significado tétrico, monstruoso, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque sabemos que seguimos viviendo. Cuando morimos, lo único que hacemos es quedarnos, dejarnos este traje aquí. Nuestra alma sigue hacia el plano espiritual y se prepara para una nueva reencarnación. Así de sencillo. Y vamos creciendo en espiritualidad, en conciencia, en conocimiento, en inteligencia, en valores. Y esa es el progreso y la evolución del alma humana a la que todos indeleblemente estamos destinados no me quiero alargar en los principios filosóficos pero es importante explicar todo esto para que ustedes sepan un poquito lo que es la reencarnación si ustedes quieren luego que profundicemos, por ejemplo, en aspectos por ejemplo, de la filosofía judio-cristiana, en las bases teológicas de la reencarnación dentro del judaísmo o del cristianismo de Jesús, por ejemplo, eh, podemos hacerlo también. Ustedes luego preguntan y yo les explico. Pero lo importante es a lo que hemos venido a explicar, a esto, las evidencias científicas de la reencarnación. ¿Tenemos evidencias científicas de la reencarnación? Muchísimas muchísimas las primeras de ellas son estas las evidencias directas casos de reencarnación comprobada el doctor Ian Stevenson director del departamento de psiquiatría de la universidad de Virginia en el año 1960 inició un estudio sobre casos de reencarnación comprobada estuvo comprobando más de 10.000 casos durante 30 años cuando había un caso que podía suponer o sugerir que fuera una reencarnación no todos eran evidentemente él iba con su equipo de investigación para procurar investigar si realmente era cierto, si habían evidencias que pudieran detectar que ese caso de reencarnación era cierto, era una persona que podía comprobarse los antecedentes, los registros de todo tipo que pudieran confirmar que lo que esa persona estaba diciendo era realmente una reencarnación que había tenido en la vida anterior. Y Ian Stevenson, que es el señor que vamos a ver ahí, el doctor Ian Stevenson, pues eh, se centró primero en el tema de la reencarnación con los niños. ¿Por qué? Porque los niños, aunque parezca mentira, cuando son pequeños no tienen capacidad de mentir con mucha, con mucha facilidad, pero sí se pueden comprobar exactamente lo que son las, eh, las evidencias realmente por la inocencia que los niños muestran muchas veces. Entonces, él vio, él detectó en los miles de casos que detectó, por ejemplo, que empiezan a hablar de ello los niños a los dos años y que olvidan la experiencia de las vidas anteriores aproximadamente a partir de los siete. Esto tiene una explicación científica y espiritual, pero no nos da tiempo a explicarla. Eh, y en, en, en resumen, la conciencia del individuo, el desarrollo total del cerebro del individuo no es completo hasta los siete años. Esto te lo confirman hoy los neurobiólogos y los psicólogos. ¿eh? Entonces, los niños a partir de los siete años... ¿eh? empiezan a olvidar cuando han tenido algún caso de reencarnación que ellos se han identificado con un caso de reencarnación pues entonces lo empiezan a olvidar hablan de ello a los dos años el 32% presenta características fóbicas, es decir características de ansiedad derivadas de la muerte que tuvo en la vida anterior y el 72% recuerda la muerte que tuvo en la vida anterior y de ese 72 el 55% recuerda que fue violenta ¿Eh? una segunda explicación son las informaciones mediúnicas y las informaciones de obsesión a través de la mediunidad o a través de los fenómenos paranormales de retrocognición o de comunicación espirituales las eh, eh, entidades que comunican ofrecen evidencias sobre la reencarnación tanto propias propias que pueden ir y comprobarse o ajenas ajenas de otras personas que a lo mejor están eh, necesitadas de recibir esa información y a lo mejor puede comunicar una Entidad por un, un, un alma por un, por un medium un espíritu por un medium y decir, bueno, yo soy fulano de tal, pero en mi vida anterior fui mengano y zutano y vayan ustedes y eh, compruébenlo, y te da una serie de detalles que tú puedes ir a un registro civil, comprobar que efectivamente existió esa persona, comprobar y a lo mejor la persona el medium en ese caso ni ha tenido relación ni conoce en absoluto porque vive en otra ciudad a miles de kilómetros o en otro país y se pueden comprobar toda esa serie de cosas, ¿no? Eso en cuanto a las informaciones mediúnicas, las obsesiones dentro de del campo de la, eh, no de la psiquiatría, que también están tratadas, sino del campo de la espiritualidad, las obsesiones también son uno de los campos que permiten obtener fuentes de información sobre reencarnación comprobada. ¿Por qué? Porque la obsesión se produce con mucha facilidad por deudas del pasado, vínculos de odio entre enemigos, enemigos que fueron en una vida anterior y que ahora vienen aquí. Uno de ellos viene aquí, está encarnado, está viviendo la vida y el otro no ha reencarnado, se ha quedado allá. Pero en cuanto lo localiza, como tiene odio hacia él, quiere hacerle daño. Y entonces se le acerca y empieza esta señora, esta señora se, se ríe. Bueno, es igual, no, no se ríe, pero es efectivamente así. Entonces, es por venganza, el, el odio, ese, ese espíritu se acerca a esa persona obsesada y no hace más que ma, mal hacerle la vida. Es más, incluso muchas veces, cuando los procesos obsesivos llegan a ser compulsivos y llegan a ser, eh, digámoslo así, hasta de posesión, pueden llevar a la persona a un estado de desequilibrio tal que lo conduzca hasta el suicidio. Muchos suicidios que se producen a veces son conducidos precisamente por influencias espirituales perniciosas que se corresponden muchas veces con, las, con la, los trastornos psiquiátricos que en psiquiatría se tienen claramente diferenciados, como son la neurosis, la psicosis y la esquizofrenia. La esquizofrenia en este caso vendría a ser el equivalente con la obsesión. Eh, recuerdos espontáneos de vidas anteriores hay personas que en un momento determinado por ejemplo hacen un viaje no sé si a ustedes les habrá pasado a mí me ha pasado hacen un viaje a una ciudad de otro país extranjero a miles de kilómetros donde nunca han estado y resulta que llegan a la ciudad entran en la ciudad y se manejan por las calles como si conocieran esa ciudad de toda la vida y van a sitios determinados, donde nunca han estado, que nunca han visto, y en esos momentos tienen una percepción o recuerdan flash imágenes mentales de situaciones en esa misma plaza, en ese mismo monumento, en ese mismo lugar, pero de otro tiempo esos son recuerdos espontáneos que se producen espontáneamente de vidas anteriores que tiene muchísima gente lo que ocurre con todo esto de lo que yo estoy hablando es que mucha gente que a los que le ocurre esto no lo comentan, que es la diferencia Muchas personas tienen sensaciones, percepciones espirituales o percepciones paranormales y no las comentan por vergüenza, por miedo, por prejuicios, por lo que dirán, me van a decir que estoy loco, que me vaya al psiquiatra... No, no. Hoy eso está sobrepasado, está ultrapasado. Hoy en día las personas que realmente tienen percepciones paranormales, percepciones psíquicas, tienen que tener la absoluta tranquilidad y valentía de que eso es una cosa de lo más normal del mundo, no es una patología mental. No es una patología mental. La psicología transpersonal hoy te dice que los estados alterados de conciencia de las personas no corresponden a una patología mental, corresponden a estados de una conciencia diferente, distinta, percepciones que tienen las personas que no tienen por qué suponerle en absoluto ningún trastorno mental. ¿Eh? entonces los recuerdos espontáneos de vidas anteriores acontecen también y son otra prueba de las evidencias directas de la reencarnación concretamente Stevenson decía morir con el peso de emociones y problemas no resueltos de vidas anteriores vigoriza los recuerdos de tal manera que pueden influir en las vidas siguientes es decir, yo muero asesinado se graba tan fuertemente en mi psiquismo, en mi alma, esa sensación y esa emoción, que en una vida, en una vida, posterior, en una vida posterior, todavía voy a llevar el recuerdo emocional y psicológico de esa muerte violenta que tuve. Aunque no lo sepa conscientemente, porque hoy en día, gracias a la psicología, sabemos que hay una cosa que se llama inconsciente. ...y el inconsciente profundo donde se graban... ...todas las experiencias que vivimos en todas las vidas... ...y eso está ahí archivadito... ...y solamente aflora de forma consciente... ...cuando algún acontecimiento diario nos lo recuerda... ...o nos lo hace revivir... ...si no ocurre eso, no aflora el inconsciente... ...entonces... ...es muy importante que sepamos que todo esto son realidades. Aparte de Stevenson, muchísimos investigadores, ahora hablaremos de otro, también muy famoso. muchísimos investigadores eh, eh, confirmaron muchísimas evidencias de casos de reencarnación comprobada. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, uno de los que hizo Stevenson, de los muchos que hay, pueden ustedes leer. Stevenson tiene un libro que se titula 20 casos sobre la reencarnación. Y ahí explica de los 3.000 o 4.000 que él confirmó, ...pues ahí explica los 20 más significativos... ...hay uno de ellos... ...el de la niña Santi Debbie... ...era una niña de 4 años... ...que tiene un desarrollo normal en la ciudad donde vivía, que era Nueva Delhi pertenecía a una familia acomodada con dinero ¿eh? y era una niña que nace normal sin ningún tipo de tara, ningún tipo de problema y a los cuatro años empieza a tener una serie de recuerdos y empieza a hablar con su madre y empieza a decirle que ella recuerda llamarse Lugby haber vivido en otra ciudad que le da el nombre de la ciudad donde la niña no ha estado nunca haber estado casada haber muerto de parto de su tercer hijo, y una serie de cosas que la madre dice, bueno, pues ¿qué pasa con esto? Una niña de cuatro años que me está contando toda esta historia. Automáticamente, la madre preocupada, con el padre lo llevan al médico, al psicólogo, ...no hay ningún problema, la niña tiene un desarrollo normal... ...estos son alucinaciones, se le pasará, no se preocupen ustedes... tal y, ...vale, perfecto, vuelven a casa y tal... ...¿qué es lo que ocurre unos cuantos meses después?... ...con cuatro años y medio, tocan a la puerta de la casa de Santi Debbie... ...y eh, la madre la manda a abrir, abre la puerta Santi... ...y ella va a abrir la puerta y de repente se queda parada... ...viendo a la persona que había delante de la puerta... Eh, la madre viendo que no venía, pues se acerca, ¿qué pasa? Y dice, este señor, un señor que era un viajante de comercio, que venía a ofrecer una, un, los productos que vendía. Dice, mamá, este señor es mi cuñado, el hermano de la que fue mi mujer en mi otra vida. ...porque usted se llama tal ¿verdad? y el hombre se quedó, era la primera vez que iba a la casa... ...el hombre se quedó asustado, usted tiene una hermana que falleció ¿verdad? ...sí, y entonces la mujer ya ante la, la coincidencia, la casualidad sin saber lo que era... ...hizo pasar al señor, estuvieron interrogándolo... ...efectivamente el hombre confirmó que efectivamente era así... ...¿y qué es lo que ocurrió? ...pues inmediatamente se puso el conocimiento en manos de las autoridades... ...y se nombró una comisión de investigación... ...para lo cual llamaron al doctor Stevenson de Estados Unidos que fue allí con un equipo para hacer las pruebas pertinentes y comprobar las evidencias necesarias establecieron varias pruebas. Algunas de ellas, sin decirle nada a la niña, la cogieron, la subieron un día en un coche con el equipo de investigación y se la llevaron a la ciudad, cientos de kilómetros a la ciudad de la que ella decía pertenecer. Y la dejaron allí en la ciudad, ellos detrás, y la niña iba, como hemos comentado antes, por la por la ciudad sin ningún problema. Llegó a la casa donde ella decí, donde ella dijo que había vivido antes, y a todos los que iban con ella, sus padres, el doctor Stevenson y el equipo de investigación le dijo, "Esta es mi casa." Dice, "Pero no estaba como yo era cuando la de cuando yo la dejé, porque cuando yo la dejé la fachada estaba pintada de este color y ahora está pintada de este otro se acercó al señor que estaba en la puerta un anciano y dijo, este señor es mi suegro, y el patrón el, el nombre de él, el nombre familiar por el que le llamábamos, sabemos que es la familia pues tenemos un patronímico, al que llamamos al abuelo, al tío, la... su nombre es tal. claro, el hombre cuando lo, lo ven que una niña de cuatro años, lo, lo llama por su nombre y dice, este, este hombre está entonces entraron dentro y cuando vio al marido, se echó en brazos del marido Quedar Lat, se llamaba el marido. Se echó un brazo al marido. Hola, Kedar, has incumplido tu palabra. Me dijiste que si alguno de los dos moría, no nos volveríamos a casar. Y tú lo has hecho. ¿Eh? Tuvieron delante del equipo de investigación, ella relató más de 40 evidencias, 40 evidencias, detalles íntimos de la pareja, de todo tipo, que confirmaron que efectivamente era la reencarnación de Ludwig y que había muerto de parto en el hospital 10 años antes. No quiero seguir con los detalles, pero simplemente es para que vean un poquito cómo un caso, he explicado un caso de, de los muchos que hay. Vamos a seguir, porque esto es importante continuar. Evidencias indirectas, hemos visto las directas, ahora las indirectas, las marcas, los recuerdos, las habilidades, ¿Qué son los Mars? estudiados por los científicos de la Universidad de Virginia también. Los Mars son marcas de nacimiento. En algunos casos, cuando... Eh, se muere de una muerte violenta por ejemplo, eh, imaginemos que una persona muere porque le han acuchillado en algunos casos, la impresión es tan fuerte, como he dicho anteriormente que no solamente queda grabada a nivel emocional en el psiquismo de la persona, sino que en ese cuerpo intermedio que hay entre el cuerpo biológico y el cuerpo físico que es un cuerpo energético, que los orientales le llaman cuerpo astral, que en el espiritismo se llama perispíritu, que los teósofos le llaman cuerpo mental que, en fin, es un cuerpo intermedio que permite la conexión entre el espíritu que no tiene forma, que es una energía purísima, que no tiene eh, capacidad de reencarnar, permite que se pueda reencarnar en el cuerpo físico, el cuerpo biológico. Ese cuerpo intermedio es un cuerpo semimaterial, está formado por moléculas semimateriales. Y entonces, esas impresiones y emociones tan fuertes que se viven en las vidas respecto a una muerte violenta u otras emociones también, no tiene por qué ser eso, únicamente una muerte violenta, quedan indeleblemente grabadas en ese espíritu. Y cuando la persona muere, el alma de la persona se va con el perispíritu. El perispíritu no se queda aquí. Se va. Lo único que se desintegra del perispíritu es el doble etérico. Por eso es semimaterial. La parte semimaterial del perispíritu. ¿El doble etérico qué? Es? ¿Ustedes han oído hablar de la cámara Kirlian? ¿Ustedes han oído hablar de personas que cuando las, va, las pones ahí en la pared y alrededor se ve un halo? ¿Verdad? Eso que están ustedes viendo no es el aura. No, eso es el doble etérico. El aura, el aura es una cosa un poco más profunda, pero no podemos entrar en esa explicación ahora. Eso es el doble etérico. Cuando la persona muere. ...el alma se desprende poco a poco junto con el perispíritu... ...o con el, o con el cuerpo astral como queramos llamarle... ...y el doble térico también se desintegra... ...en la parte material, semimaterial del perispíritu. ¿Por qué digo esto? Porque los bismar guardan en el perispíritu... ...cuando se vuelve a reencarnar... ...el perispíritu viene para poder reencarnar... ...desde la célula huevo, desde el momento en que se fecunda el óvulo... ...automáticamente ahí ya el perispíritu está trabajando... ...el perispíritu del reencarnante... ...y ahí esas marcas que quedaron grabadas en el perispíritu son reflejadas al cuerpo biológico, a la célula. Y cuando el niño se hace mayor, resulta que ven al niño nacer y lo ven con una. con una. con una. con una cicatriz o con una herida, una marca, un Big smart un Big smart, que no saben cuál es el origen, no tiene ninguna célula mal, su cuerpo biológico es perfecto, no tiene nada. Sin embargo, aparece con esa marca que no saben de dónde aparece. Esas marcas a veces son recuerdos emocionales, impresiones emocionales fuertes de vidas anteriores, los recuerdos, las habilidades, etcétera. Vayamos rápido. Perdonen que vaya un poco rápido porque hay mucho tema y si ...si voy muy rápido y quieren que vaya más lento... ...yo voy más lento... ...luego vamos a, van a tener ustedes la oportunidad de preguntar lo que quieran... ¿eh? ...¿vale?... ...niños prodigios... ...a lo largo de la historia... ...miles y miles y miles de personas han sido niños prodigios... ...Mozart es uno de los casos paradigmáticos... ...¿por qué?... ...porque Mozart a los cuatro años... Pues escribía sinfonías y a los cinco dirigía la, la, la, la orquesta de, de allí de Salzburgo. Y ustedes me dicen, ¿cómo un niño de cuatro años puede componer sinfonía y a los cinco años dirigir una orquesta de 50 músicos? ¿Alguien me puede explicar de dónde viene ese conocimiento? ¿De dónde pone, ¿De dónde viene esa habilidad musical? Con cinco años, ¿alguien me lo puede explicar? No lo pueden explicar porque ese conocimiento, esa habilidad musical son características de su espíritu que adquirió en vidas anteriores, donde fue un magnífico músico y cuando vuelve a reencarnar, pues sus habilidades afloran ¿eh? y automáticamente se manifiestan. Porque las lleva innatas, las lleva adentro, desde antes del nacimiento. Es otra prueba más de que nuestros conocimientos vienen de vidas anteriores, los conocimientos con los que nacemos. Los que luego adquirimos ya son cuestión nuestra, evidentemente. Pero no solamente mozas, hay miles de niños, por ejemplo, con habilidades extraordinarias que proceden de vidas anteriores. Por ejemplo, este de ahí, Kim Jong-un. Kim jong es ese niño que vemos ahí. Ese niño que vemos ahí, que nació en 1960. ¿Alguno tiene un bebé? ¿Alguno tiene ahora un bebé pequeñito? No. Pero si habrán tenido habrán conocido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro. ¿A qué hora hablan los bebés? a qué edad hablan un bebé a qué hora se pone un bebé a hablar o mejor dicho a hablar, mantener una conversación a qué hora puede un bebé mantener una conversación a los dos años, ¿verdad? muy bien, pues Kim jong -un, que es el niño que vemos ahí, Kim jong -un, a los seis meses hablaba con su madre una conversación desde la cuna porque no andaba perfectamente al año leía cuatro idiomas él era coreano al año leía japonés, coreano alemán y chino al año y medio al año y medio escribía poesías escribía poesía y le hicieron entrevistas en televisión porque vamos era un chico vamos algo extraordinario hacía una, una cosa tremenda escribía poesías y hacía cálculos matemáticos y ahí lo ven ustedes bueno a los seis años vino la nasa a llevárselo también es verdad ¿eh? eso es verdad ¿eh? ahí lo ven ustedes esas fotografías reales auténticas con siete años es una lástima que no se, no se vea más grande con siete años desarrollando ecuaciones diferenciales dando clases en la universidad de tokio a los profesores de física cuántica siete años kim un yo. bueno no les voy a decir que vino la NASA se lo llevó a los 14 años era catedrático de física en la universidad de Colorado etcétera etcétera etcétera etcétera etcétera bueno pues de dónde saca este chico he omitido un dato que a los dos años ya era políglota, hablaba más de 10 idiomas hablaba español, tagalo, en fin, ¿para qué? Eh, como este caso hay muchos, ¿eh? Como este, caso, pueden ustedes, lo que yo estoy diciéndoles si ustedes quieren comprobar y ven que no, entran en internet y lo comprueban ¿eh? o sea que, lo pueden ustedes? Ah, quédense con el nombre Kim Jong, -un, pónganlo en internet, en google y, y verán si lo que yo les estoy diciendo es cierto o no es cierto ¿vale? pues niños como estos, ¿de dónde sacan esa información? Cómo pueden enfrentarse delante de un, de un, de un examen, un tribunal de, de, de profesores y darles ellos lecciones. Cosas muy curiosas, ¿verdad? Son evidencias indirectas de vidas anteriores. Ese conocimiento ya lo llevan porque han sido personas con mucho conocimiento y lo traen. Tendencias innatas cuando tenemos niños pequeños siempre solemos observarlos y, y vemos tendencias innatas en los niños de todo tipo tendencias buenas tendencias malas y muchas de ellas son asombrosas algunas de esas tendencias asombrosas provienen de vidas anteriores el de vu, el de ya que dicen los franceses pues muchas veces son percepciones que se tienen de vidas anteriores y otras veces no ¿eh? otras veces proceden apaga la luz por favor es que así se ve mejor eh, Otras veces proceden del inconsciente pero hay casos de déjà vu, el déjà vu significa visto antes, una cosa que ya se ha visto antes, que no sabes dónde, pero la has visto antes. Resulta que en la vida esta no la has visto, evidentemente. Bueno, eh, aquí tenemos al catedrático John D. Cass de la Universidad de Brown, en su libro Naturaleza, Mente y Muerte, capítulo 21, que dice lo siguiente. De acuerdo a la teoría de la reencarnación, alguna organización, ya sea personalidad o individualidad, podemos decir el alma, la conciencia, lo que queramos, podemos llamarlo como queramos, persiste de una vida terrena a otra, esencialmente en una secuencia continua. Esto es importante, esencialmente en una secuencia continua. Es decir, está constantemente viviendo experiencia en la vida física, se va al plano espiritual, se vuelve a reencarnar, secuencia continua de vida. La vida es una, ¿eh? no son muchas vidas, la vida es una. Unas veces venimos, estamos con un traje físico y otras veces estamos sin traje. ¿eh? Como cuando nos levantamos por la mañana. Estamos en pijama y nos ponemos el traje, ¿verdad? Pues el cuerpo es un traje. ¿eh? Que nos quitamos y nos ponemos. Evidencias experimentales, alteración de estado de conciencia. Hay personas con percepciones paranormales que son capaces de ver sus vidas anteriores, ojo, y las vidas de otros. Por ejemplo, una característica de la retrocognición, que es una, un fenómeno, PSI, un fenómeno paranormal, en algunas personas es que una persona que tenga una clarividencia espiritual muy profunda, una persona que sea de una evidencia espiritual muy fuerte, que las hay, de la doble vista que se llama, y que al mismo tiempo tenga una moralidad muy alta y sea una persona que puede, digámoslo así, ayudar mucho a los demás, pues tiene ese tipo de capacidad ¿por qué? porque esa capacidad la tiene por sus merecimientos innatos por ser un espíritu de elevada condición por ser un alma perfecta imaginemos por ejemplo, por ejemplo a Jesús ¿no? Jesús de Nazaret ¿no? y cuando ve a una persona y no está viendo a la persona está viendo el espíritu de la persona y él con una mirada ve la trayectoria espiritual de ese espíritu la trayectoria milenaria de varias existencias y sabe dónde tiene los errores esa persona y sabe cómo dirigirse a él y sabe cómo tocar la célula sensible, la, la fibra sensible para ayudarle, curarle o marcarle un camino para que la persona se recupere eso es lo que hacía Jesús, una de las muchas cosas que hacía pero como Jesús han habido muchos otros y han habido por ejemplo Pitágoras como he dicho anteriormente él era capaz de conocer sus siete vidas anteriores los ciclos reencarnados van en, dicen que van en, en, de siete en siete pero él era capaz de reconocer siete vidas y ver siete vidas en los demás se sentaba delante de una persona y podía saber ¿eh? profundizando en su facultad de clarividencia de evidencia podía saber las escenas más importantes de la vida de ese alma en vidas anteriores y podía ayudarle porque normalmente todos los traumas que traemos las fobias las manías los complejos cuyo origen no se encuentra en esta vida física tienen un origen anterior y como eso muchas otras cosas. A ello es a lo que se dedican los que practican la regresión hipnótica o la terapia de vidas pasadas. ¿Qué consiste la terapia Los hipnoterapeutas, los psiquiatras, los médicos, los psicólogos, utilizan la técnica de terapia de vidas pasadas, TVP que se denomina, para rastrear y bucear en el inconsciente de la persona, que como he dicho antes es el archivo del alma humana, donde está todo reflejado, ahí es donde localizan aquellas fobias, complejos, manías. Ustedes han oído hablar de la agorafobia, de la claustrofobia y tal. Y muchas veces uno cuando ya no tiene solución se pone en manos de un psicólogo, de un psiquiatra o de un médico y cuando ve que no encuentra el origen en esta vida, intenta practicar esto que se llama terapia de vidas pasadas. Y es unas regresiones que se van haciendo para retrotraer al individuo a su estado inconsciente, primero cuando era menor de edad, luego cuando estaba en el vientre intrauterino, cuando estaba... Cuando estaba en el vientre de la madre y luego en vidas anteriores. Y en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones, se localiza la causa de la, de la fobia, de la manía, del complejo, de la angustia, de la ansiedad, que le está creando unos problemas psicológicos tremendos a la persona y no la deja vivir, se localiza en una vida anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en que localizan los terapeutas el origen del problema se produce la segunda parte que es la catarsis, se le explica ya a nivel consciente a la persona de dónde procede el problema y cuando la persona sabe de dónde procede el problema el problema desaparece ¿Eh? el problema se cura ...la terapia de vidas pasadas consiste en eso... ...y la regresión hipnótica en ese sentido también... ...y qué es la memoria extracerebral... ...esa memoria extracerebral no es ni más ni menos... ...que el inconsciente del que estamos hablando... ...hay un doctor muy famoso que se llama Hamendra Net Banerjee... ...que es el director de la Universidad de Rajasthan... ...perdón, el director del departamento... ...de psiquiatría de la Universidad de Rajasthan en la India... ...él es norteamericano... ...y ha estado trabajando allí en la India mucho... ...y tiene un departamento en el cual él acuñó ese término... ...memoria extracerebral porque en el cerebro no está la memoria de las vidas anteriores. Como he dicho antes, está en el inconsciente. El inconsciente no es una cosa física. Pertenece a nuestra estructura de conciencia. Consciente, subconsciente, inconsciente, inconsciente profundo. Entonces, en el nuestro inconsciente es donde se encuentran todas las cosas que nosotros hemos ido sembrando a lo largo de nuestra trayectoria milenaria durante nuestras reencarnaciones. Y él le llamaba memoria extracerebral, fuera del cerebro. Ahí es donde bucean estos señores y donde extraen la información para ayudar. Aquí tenemos a hombre Brian Wiss, el jefe de psiquiatría del hospital Monte Montesinaí, en Estados Unidos. Uno de los hospitales más importantes del mundo pues Brian Weiss que tiene muchísimos libros eh, habrán oído ustedes hablar de él habrán leído algunos libros de él sobre, y habla sobre la reencarnación también dice esto, las experiencias en vidas pasadas son numerosas y es obvio que marca mucho el saber que uno es inmortal y que va a renacer una y otra vez esto no lo digo yo no lo dice eh, ningún religioso no lo dice, lo dicen estos señores que tienen un prestigio profesional, que se juegan su prestigio profesional, pero que sus investigaciones y su honestidad científica y personal les impide ocultar lo que ellos van descubriendo. Lo que ocurre es que, eh, como todo y en todo en la vida, tenemos una cosa muy muy que nos condiciona mucho a las personas, que son los llamados prejuicios. Estamos condicionados muchas veces por, por los prejuicios, igual que yo he hablado antes de muchas el prejuicio de hablar lo que a uno le ocurre cuando tiene alguna sensación, alguna percepción y tal, y no quiere decirlo porque en el qué dirán, etc. Todo eso son cosas del pasado. Las personas hoy en día tenemos que tener la suficiente libertad y capacidad para poder expresar lo que sentimos y sobre todo si es algo que nos está perjudicando y que podemos solucionar. Evidentemente. Bueno, después de las evidencias experimentales tenemos evidencias complementarias, como por ejemplo la transcomunicación instrumental. ¿Qué es eso de la transcomunicación instrumental? Pues no es ni más ni menos que determinadas experiencias a nivel de, de psicofonía, del espiricón, el viticón, los sonogramas, son aparatos sensibles utilizados por científicos, por ingenieros como Guimarães Andrade, como Swedenborg, como muchos otros que lo que hicieron fue intentar captar o bien voces del más allá o como Raudive o como otros grandes que utilizaban a través de un aparato de televisión sin conectar a la pared localizar imágenes del más allá y ahí aparecían eh, espíritus personas que decían que habían vivido y daban una serie de informaciones eso se llama el spiritcom el vidicón, las psicofonías que son las personas que se van a lo mejor con una grabadora y graban en el aire libre y, y les, les aparece una voz de ultratumba o del más allá o lo que sea todo ese tipo de cosas bueno a través de todo eso también se obtienen informaciones sobre la reencarnación pues cuando sale una persona o comenta a alguien dice, oye, yo estoy aquí, necesito comentar esto, manifestar esto, porque yo en mi vida anterior fui fulano, estuve así, tal cual, y luego se puede comprobar. No sé si ustedes han oído hablar de las famosas experiencias OB o FM. Las FM son las experiencias cercanas a la muerte. Eso seguro que han oído hablar de ellas. Personas que están clínicamente muertas, que luego vuelven a la vida y que te hablan de que durante el tránsito en que han estado muertas, pues han pasado por el túnel, han visto a sus familiares queridos que habían fallecido en una anterioridad, les ha envuelto una, una sensación de de paz, de tranquilidad y muchos de ellos no querían volver no querían volver, y le han dicho, no, perdona, es que no es tu momento, es que tienes que volver, porque tienes muchas cosas que hacer todavía, aunque hayas tenido este tema, tienes que volver, porque tu tiempo todavía no ha terminado. Entonces, esas experiencias muchas veces obedecen a casos de reencarnación, y las OB, las experiencias jóvenes son las eh, off-the-body experiencias. Aquí estamos en esta casa, y en esta casa seguro que conocen perfectamente, porque veo ahí, precisamente, esto que ven ustedes aquí, ¿eh? yo es la primera vez que vengo aquí, ¿eh? esto que ven ustedes aquí son precisamente los chakras principales del cuerpo periespiritual, del periespíritu, el coronario, el laringe, en fin, todos. Entonces, eh, es importante que sepamos, es importante que sepamos que las OV son... Por ejemplo, una de ellas es lo que se llama el viaje astral, la salida al astral, el viaje astral, precisamente una experiencia fuera del cuerpo, pero consciente, es decir, a través del mundo consciente, de la persona que lo hace. Pero hay otras muchas experiencias que no son buscadas, ni son voluntarias, son involuntarias. Por ejemplo, cuando una persona está en una mesa de operación, sin necesidad de que sea un fenómeno de casi muerte, etcétera, etcétera. Todas esas experiencias de experiencias fuera del cuerpo fueron datadas, encuestadas, tramitadas y editadas por un doctor en Estados Unidos a partir del año 1970 se llamaba Kenneth Ring Kenneth Ring era un médico que operaba y se dio la casualidad era un cirujano que se dio la que tuvo muchas experiencias de pacientes que cuando después de la operación le comentaban que ellos se habían sentido fuera de su cuerpo que habían visto cómo las enfermeras estaban manipulando esto o lo otro que habían visto encima de la estantería del quirófano eh, cualquier herramienta que nadie podía ver a nivel e incluso lo más curioso del caso personas ciegas que habían sido operadas y que comentaban que habían recuperado la visión durante ese periodo de tiempo ¿cómo un ciego puede ver lo que ocurre en el quirófano? ¿cómo un ciego puede saber los, los, los rótulos de las enfermeras o del médico que lo está operando? si es ciego pues este tipo de experiencias fueron recogidas por el doctor Kenneth Ring y mandó un cuestionario, con la ayuda del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, mandó un cuestionario a más de 2.000 hospitales, a cirujanos, para que le contestaran, le contestaran, si tenían, si era solo él, o habían tenido experiencias con otras, en, en, en ellos mismos habían tenido ese tipo de experiencias. Bueno, recibió una tal cantidad de avalanchas de información de multitud de cirujanos que habían vivido por las mismas experiencias y entonces se dedicó a investigar. ¿no? Y muchos de los casos hablaban de que al volver tenían, digámoslo así, eh, cuestiones que tenían que ver con la reencarnación. Eh, Vamos a pasar, porque el PSI, hemos explicado algunas cosas ya antes, que es la percepción extrasensorial de la que habla la parapsicología y que tiene mucho que ver con las experiencias espirituales. Nada de lo que dice la parapsicología es nuevo, ya se conocía antes. Un siglo y medio antes, la filosofía de Allan Kardec en 1857 ya codificó todos los fenómenos paranormales. El mejor manual de fenómenos paranormales que existe es el libro de los espíritus de Allan Kardec. Si ustedes no lo conocen, les recomiendo que lo lean. Es un manual. ¿Eh? de filosofía es un manual de filosofía pero un manual de filosofía donde tienen ustedes explicadas de forma sencilla y correcta todas las eh, la fenomenología paranormal y sobre todo sobre el tema de la reencarnación en fin aquí vemos a maíz goswami que es un físico muy famoso que escribió un libro que se titula física del alma y que habla también de la reencarnación pero no podemos detenernos en esto porque vamos cortitos de tiempo y yo quiero eh, pasar a cosas más interesantes yo he explicado antes algo de que, eh, de que biogénesis eh, es el origen biológico. Eh, y MOB significa modelo organización biológico que confirma la reencarnación según Hernani Guimarães andrade que es un, un científico muy famoso que escribió un libro que se titula teoría corpuscular del espíritu, escribió muchísimos más y eh, él hablaba de que lo, lo de Guimaraes-Andrade ha sido luego confirmado por otro científico británico llamado Rupert Sheldrake. no sé si ustedes han ido a hablar de los campos morfogenéticos, de la resonancia mórfica, etcétera, etcétera. es lo mismo exactamente igual y con anterioridad Guimaraes Andrade, eh, hubo otros científicos que lo llamaron de otra manera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cuerpo biológico, nuestro cuerpo físico, tiene un cuerpo periespiritual, espiritual que hemos hablado antes, el perispíritu o el cuerpo astral, que es el que lo dota de vida, de energía, pero desde el momento en que se produce la fecundación. Ese cuerpo periespiritual, espiritual ese cuerpo peri-espiritual, como dice ahí Guimaraes, el organización biológico constituye una individualidad, la cual contiene toda la experiencia psicológica y biológica de las personalidades por él animadas desde su origen histórico. Es lo que estamos hablando. Ese cuerpo periespiritual, espiritual ese periespíritu guarda, archiva, Todas las informaciones, experiencias, emociones, sentimientos, pensamientos... ...que nosotros vamos teniendo, vamos realizando. ¿eh? Y entonces, a lo largo de su, ori desde su origen histórico, desde siempre. Y entonces, precisamente, es en la confirmación de la reencarnación. Podemos llamarle perispíritu, podemos llamarle alma, podemos llamarle espíritu... ...podemos llamarle cuerpo astral, cuerpo espiritual, cuerpo de deseos... ...como queramos. Es lo mismo. Es la esencia, es del yo inmortal de la persona. ¿Vale? Eh, se están aburriendo vale, si se aburren me lo dicen ¿eh? si se aburren me lo dicen ¿eh? ¿por qué es importante que sepamos todo esto de la reencarnación? es muy importante porque es muy sencillo viene a confirmar muchas cosas la primera de todas es que la muerte no existe lo vengo repitiendo desde el principio cambiamos de traje, la muerte no existe somos eternos porque nuestra naturaleza es espiritual y entonces es eterna, está creada eterna, pasando por esas experiencias. La reencarnación sí tiene un límite. Y en la reencarnación tiene el límite de las existencias cuando ya hemos pasado por todas las experiencias que podemos pasar en los cuerpos físicos, en determinados mundos, en este y en otros superiores, la reencarnación deja de tener sentido. Porque el espíritu ya ha alcanzado un nivel espiritual tan grande, tan alto, que no necesita un cuerpo físico para seguir progresando. Progresa espiritualmente. La reencarnación tiene un límite. A lo mejor quedan, nos quedan miles de años para llegar a ese límite de progreso y de esfuerzo y de, de crecimiento en muchos valores y en muchas cuestiones. Pero tiene un límite. ¿eh? evidencia nueva sobre el proceso rápidamente el principio director, como hemos dicho antes es el perispíritu a través de la mente la mente no está en el cerebro ...por mucho que algunos neurobiólogos como el doctor Antonio Damasio... ...se empeñen en decir que es una exudación del cerebro... ...no existe ninguna prueba científica... ...en la que digan, en esta parte del cerebro está la mente... ...ni una, porque la mente es global... ...la mente no es material, es inmaterial... ...y no está en un lugar localizado, está en todo el periespíritu, ...en todo eso que ven ustedes ahí... ...en esos centros energéticos, en todos esos centros energéticos... ...están dominados por la mente... ¿Eh? Y la mente coordina perfectamente a través del cerebro todo lo que somos, porque somos lo que pensamos, ¿eh? somos lo que pensamos. Conforme alimentamos nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, así nos va nuestra vida. ¿eh? Entonces, el perispíritu es el director a través de la mente. ¿Y cómo se produce? Seguramente ustedes han oído hablar de este, de este, de este palabra que pone aquí, recapitulación. Recapitulación es lo que los embriólogos llaman al embrión y al feto acerca de las fases por las que pasa desde el momento que es una célula y empieza a desarrollarse, se pasa por la fase eh, reptiliana, un bebé cuando sacan las ecografías tiene una fase reptiliana, Parece un reptil, luego se pasa a la fase mamífera, luego se pasa una serie de fases en las que se está reflejando el proceso evolutivo biológico del ser humano entonces igual que está el proceso evolutivo del ser humano, está el proceso espiritual del ser humano, que va unido, son evoluciones paralelas, y van unidas, desde la primera célula, desde el primer organismo vivo, entonces la recapitulación se hace exactamente, eh, la realiza el perispíritu y utiliza para ello el electromagnetismo, organiza y canaliza la energía vital a través de estos centros, canaliza me ha venido muy bien esto porque así ustedes lo pueden ver, ¿eh? a través de estos centros, ¿eh? ese es el perispíritu de nuestra alma, organiza la energía vital que revitaliza el cuerpo físico. Cuando enfermamos, ¿eh? muchas veces, a pesar de que ustedes estén escuchando cosas... Eh, un poco distorsionada de la realidad porque la propaganda, la publicidad y la mala información actúa sobre ello tengan ustedes en cuenta que hay terapias alternativas que sí son válidas y sí funcionan ¿eh? sí funcionan, lo que ocurre es que claro, vivimos en un mundo de etiquetas ¿eh? vivimos en un mundo donde hay muchos intereses creados ¿eh? y donde la, la mala información, la manipulación informativa y algunas cosas por intereses que hay pues no interesa la mejor que haya determinadas terapias que no son las oficiales, la terapia de la medicina alopética, alopética que como no va conforme a lo que es políticamente correcto pues se desecha y se, de, y se deja de lado, sin embargo hay terapias que funcionan perfectamente por ejemplo la medicina china, La medicina china. ¿dónde trabaja la acupuntura de la medicina china? en el cuerpo no, trabaja ahí en los centros de energía del perispíritu esos son los siete principales pero hay más de 55.000 Ahí es donde trabaja la acupuntura. Ahí es donde reequilibra esto que tenemos aquí. ¿Para qué? Para conseguir la sanación de la célula que recibe esa energía. Y entonces la persona se sana. Es un ejemplo para que ustedes comprendan de lo que estoy hablando. ¿eh? Eh, esto que vemos ahí, del que habló ya el amigo Descartes en el siglo XVII, la glándula pineal y me gustaría hablar de que la bioquímica de la que tanto hablan ahora los neurólogos respecto a que somos animales bioquímicos conforme pensamos nuestros neurotransmisores cerebrales las conexiones con las células con las neuronas pues exudan una serie de neuronas mejor dicho de hormonas la serotonina la dopamina eh, la noradrenalina etcétera etcétera que condicionan nuestra forma actual efectivamente es así pero no es el cerebro el cerebro la segrega porque la mente al recibir una emoción la transforma precisamente y la imprime con su energía vital a través del cerebro a través del cerebro el cerebro es el televisor pero ustedes creen que un televisor funciona si no hay un centro que emite la señal nosotros vemos un televisor y si lo desconectamos podemos ver lo que hay podemos escuchar el sonido si no hay un centro que emite la señal esas ondas electromagnéticas de sonido y de voz nosotros no podemos ver nunca el televisor eso es el cerebro un televisor ¿eh? que recoge las informaciones de la mente entonces la bioquímica está subordinada, perdón, la bioquímica está subordinada a, eh, a esto que estamos hablando. ¿eh? Está subordinada a la mente espiritual. Y lo que hemos hablado antes, el momento de la concepción es el momento de la reencarnación. Hay un doctor en Estados Unidos llamado Rick Strassman, que escribió hace cinco años un libro que se llama La molécula del espíritu. Este señor es catedrático y profesor de psiquiatría y especialista en lo que son hormonas cerebrales. Él estuvo durante más de 15 años estudiando la melatonina, que es una hormona que se agrega a nuestro cerebro y sobre todo que se va perdiendo a partir de la juventud, se va perdiendo. Es la hormona que tiene que ver con el tema del sueño, con la manera que tenemos de conciliar el sueño y el equilibrio que eso nos produce en la mente y en el cerebro. Entonces, él investigando la melatonina descubrió que había una sustancia que se nuestro cerebro de forma muy rápida que se llama DMT, dimetiltritamina. Esa sustancia que segrega nuestro cerebro está presente en todos los fenómenos más importantes de nuestra vida, en el nacimiento, en la muerte, en los estados emocionales alterados, en los estados de conciencia, etcétera, etcétera. Cuando nacemos, se produce una descarga terrible de dimetiltritamina a través de nuestro cerebro. Cuando se produce la concepción, ocurre exactamente lo mismo. Por eso, Rick Stroman dice, cuando nuestra fuerza vital individual entra en el feto, pasa por la glándula pineal y activa la primera emisión de DMT. Pero cuando las personas están a punto de fallecer, ocurre... Exactamente lo mismo. Cuando las personas tienen experiencias fuera del cuerpo, exactamente igual. Cuando las personas tienen estados de trance, de éxtasis o de alteración de estado de conciencia, la dimetiltetramina está presente siempre. Entonces ya sabemos de qué manera, ya sabemos de qué manera reencarnamos a nivel biológico, en el sentido de que la parte biológica y bioquímica que nuestros organismos segregan permiten en determinados momentos que esos fenómenos espirituales se produzcan. Esa es la conexión que faltaba y que este señor ha descubierto. Consideraciones adicionales. Vamos ya rápidamente porque llevamos casi una hora. Y si no se aburren, yo puedo estar aquí toda la noche, pero yo creo que no, no es correcto. ¿eh? Yo creo que debemos determinar para darles a ustedes tiempo a que pregunten y sobre eso aclarar algunos conceptos. ¿Por qué olvidamos el pasado? Si reencarnamos tantas veces, porque no nos acordamos del pasado? Pues sobre esto hay muchas consideraciones biológicas, psicológicas, espirituales. Veamos las biológicas. las biológicas no existe en un cerebro nuevo como es el cerebro de un niño ninguna información de vidas anteriores, porque esa información no está en el cerebro. El cerebro de un niño que nace es un cerebro nuevo. No existe tampoco ninguna traza, como dicen los neurólogos que estudian el cerebro, ni ninguna parte de nuestro cerebro físico, ...que sea capaz de guardar la memoria... ...la memoria no está en el cerebro... ...hay áreas del cerebro... ...que coordinan la memoria que son las que, donde reside, digámoslo así, la parte de la memoria consciente, la que nosotros hemos ido adquiriendo y mientras hemos estado viviendo aquí. Eso sí, toda la memoria de lo que nosotros hemos hecho, desde que nacemos hasta la edad que tenemos, esa sí que está en nuestro cerebro, consciente. Y sí podemos recordarlas, pero las de las vidas anteriores no, evidentemente. Por eso, no, no a nivel biológico, no podemos recordarlo A nivel espiritual, todavía la razón es mayor. Normalmente, aunque a ustedes les parezca mentira pues todavía no somos espíritus muy adelantados, somos niños espiritualmente cometemos muchos errores nos equivocamos de continuo, tenemos todavía odios, envidias, tenemos todavía enemigos del pasado hemos hecho cosas que no han sido correctas hoy mismo en nuestra vida hacemos cosas que no son correctas de las que luego nos arrepentimos está bien darse cuenta de eso y corregirlas eso está muy bien, pero lo importante es saber que en vidas anteriores en vidas anteriores hicimos cosas que a lo mejor no estaban muy bien hechas, y a lo mejor hemos venido en una familia y nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestra abuela nuestro hermano, pues son algún enemigo del pasado y nos vienen y nos ponen juntos con él ¿para qué nos ponen juntos con él? ¿para que nos peleemos? no, todo lo contrario para que olvidando el pasado y unidos por los lazos de la carne desarrollemos el afecto y pulamos los errores que cometimos entre los dos en vidas anteriores Puede ser que uno quiera hacerlo y el otro no, no importa. Lo importante es saber que en la familia y en los círculos familiares y en los círculos de amistades nos encontramos con nuestros deudores y con nuestros amores, con todos. Con aquellos a los que queremos, que han venido con nosotros en otras vidas y con aquellos a los que odiamos. Tanto con unos como con otros tenemos compromisos. Por eso si actuamos bien con todos, pues hacemos las cosas correctamente. Esa es una de las causas por las cuales no nos, se nos permite conocer el pasado en vidas posteriores, cuando el espíritu tiene un mayor nivel de progreso y de evolución recuerda perfectamente las cosas más importantes de sus vidas anteriores porque ya está exento de esa maldad cuando se llegan a mundos superiores a este este es un mundo de expiación y prueba. Cuando llegamos digamos un mundo de regeneración donde la maldad no existe aunque siga existiendo la imperfección la imperfección sigue existiendo por supuesto la imperfección no, no se acaba casi nunca <risa> pero la, la maldad ya no existe en mundo de regeneración donde ya no existe la maldad se nos permite tener conocimiento de nuestros proyectos de vida de nuestras planificaciones espirituales que todos hacemos antes de venir a la tierra y entonces ahí sí recordamos nuestras vidas anteriores ¿Qué es lo que ocurre en ese intervalo entre vidas, es lo que estoy explicando cuando dejamos el cuerpo físico, vamos allá no existe ningún juez que nos juzgue es nuestra propia conciencia la que nos juzga y se nos pasa la película que nosotros mismos hemos vivido en nuestra propia vida y nosotros mismos tomamos nuestras decisiones al respecto y nos damos cuenta de aquello que hicimos bien, de aquello que hicimos mal y de lo que tenemos que corregir porque la vida continúa la vida continúa es eterna. Eh, eso ya lo hemos explicado antes, lo del cambio de sexo. El olvido de las experiencias en vidas anteriores permite el equilibrio entre el espíritu y el cuerpo físico, impidiendo, las tensiones, impidiendo las tensiones provocadas por recuerdos que violentan psicológicamente a la persona y a sus relaciones con los demás. Es lo que estamos explicando. ¿Eh? eso lo dice el doctor Jonas Purva, que hace unos cuantos, unos cuantos meses tuvimos la oportunidad de estar con él y realmente eh, es así bueno, para concluir porque quiero dar, aunque sea un tiempo para que ustedes pregunten para concluir ¿qué es la reencarnación? ¿alguna ha sacado alguna idea clara de qué es la reencarnación? ¿alguien ha sacado alguna idea clara? pues la reencarnación es una ley universal igual que está la ley de cosas y efecto, igual que está la ley de evolución, igual que está la ley de acción y reacción, igual que... ...es una ley universal... ...que afecta a todo el mundo... ...otra cosa es que lo sepamos o no lo sepamos... ...pero afecta a todo el mundo desde el principio... ...en el que comenzamos a iniciar nuestra etapa evolutiva... ...como, como eh, seres humanos... ...desde el principio en que tenemos conciencia... ...que tenemos capacidad de razonar por nosotros mismos... ...de darnos cuenta que existimos, de que vivimos... ...y en eso nos diferenciamos de los animales... ¿eh? ...aunque los animales también tienen su espíritu, ...tienen su psiquismo, tienen su alma un poquito más atrasada pero también la tienen ¿eh? y tienen son capaces de tener emociones y son capaces de sentir y son capaces de tener un pensamiento eh, disruptivo es decir un pensamiento no es continuo pero sí tienen pensamientos también ¿eh? que sepamos que los animales son nuestros hermanos menores y que tenemos la obligación de cuidarlos y de eh, procurarnos Violentarlo. La ley de la reencarnación es pues una ley, como dice esa, esa frase que tenemos ahí. Nacer, vivir, morir y renacer. Tal es la ley. Venimos tantas veces como haga falta. Y eso nos lo otorga Dios. Dios, que es la mente suprema, la causa primera de todas las cosas, la inteligencia suprema, nos ha creado con la intención de que volvamos a él. De ahí viene la etimológicamente la palabra religión. ¿Religión qué significa? Viene del vocablo latino religare religar es volver a él, volver al que nos creó, pero ¿cómo volvemos? Él nos crea simples e ignorantes y nos pone la reencarnación y otras leyes y otros medios para que lleguemos a él perfecto, ¿eh? llenos de plenitud, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, llenos de amor, llenos de inteligencia, así es como tenemos que llegar a él y en este camino evolutivo nos da el libre albedrío para que decidamos nosotros por nosotros mismos ¿Cuándo queremos llegar somos los dueños de nuestro destino nadie nos impone nada no existen dogmas no existen trabas en, en ese caso la reencarnación como vemos ahí es una ley una ley que afecta a todo el mundo a todo ser humano eh, es una evolución biológica espiritual. Es la evolución espiritual la que comporta la ley de la recarnación y luego aquí la evolución biológica. Son paralelas, como he explicado antes. La evolución del cuerpo físico, perdón, de, de, de, de los seres físicos a nivel a nivel biológico ¿eh? y la evolución espiritual. ¿Ustedes creen que una célula tiene espíritu? No, una célula no tiene espíritu, ni no tiene alma. Una bacteria, tampoco. Un protozoo que es una célula, una ameba que es una célula, no, no tienen alma, pero tienen una cosa que los distingue de una mesa y los distingue de un mármol y los distingue de un trozo de madera. Tienen un principio vital, un principio espiritual, un principio de vida. Eso que llamamos vida, que proviene del fluido cósmico universal distingue lo que es el ser orgánico del ser inorgánico. La materia inanimada de la vida y en el momento en que hay una célula con vida ya hay un principio energético un principio, digámoslo así espiritual, si quieren ustedes llamarlo ese principio energético va evolucionando el, el animal unicelular como el protozoo o como por ejemplo la ameba o el hongo poco, luego se convertirá en un, a través de la evolución biológica se convertirá en un animal multi o pluricelular y luego en una especie que irá desarrollándose a través de la selección natural como sabemos por Charles Darwin, etcétera, etc y al mismo tiempo acompasando esa evolución ese principio espiritual va desarrollando un psiquismo que es el llamado perispíritu que estamos hablando y eso va evolucionando va evolucionando, va evolucionando con los animales va evolucionando, va evolucionando hasta que llega un momento en que los animales hay animales de estadios superiores con inteligencias superiores y donde han desarrollado todo el psiquismo que se puede desarrollar en un nivel ya extraordinario todavía le falta una cosa muy importante pero han llegado al nivel de mayor desarrollo que un psiquismo puede tener. Y tienen sus emociones, como hemos dicho antes, y tienen sus puntos de inteligencia y tal, pero todavía no tienen algo muy importante, no ni más ni menos que la conciencia de sí mismos. ¿Qué les otorga la conciencia de sí mismos? El momento en el cual incorporan a ese animal superior las facultades superiores del espíritu. ¿Y cuáles son esas facultades superiores del Espíritu? Conciencia de sí mismo, racionalidad e inteligencia, el yo. Ustedes ahora mismo si piensan, ¿pueden ustedes pensar sobre sus propios pensamientos? ¿Verdad que sí? ¿Usted tiene un pensamiento ahora? ¿Puede usted pensar sobre el propio pensamiento? ¿Verdad que sí? ¿Puede decir este pensamiento bueno o malo? ¿Verdad que sí? ¿Puede usted razonar sobre lo que está viendo aquí? ¿Puede usted captar esa sensación y emitir un juicio suyo de valor sobre lo que está viendo? Tiene usted conciencia, tiene racionalidad. Y tiene usted yo, claro que tiene usted yo, porque tiene una estructura psicológica. Y usted puede pensar en cosas que ocurrieron hace un montón de tiempo y hacer una valoración. Y usted tiene unas cosas que se llaman emociones. Pero las emociones también los tienen los animales. ¿Qué es lo que ocurre entre sus emociones y las emociones del animal? ¿Cuál es la diferencia? Porque una cosa son emociones y usted aparte de emociones tiene dos cosas. Emociones y sentimientos. El sentimiento es la emoción consciente. Cuando yo soy capaz de saber que una emoción la hago consciente, por ejemplo, el amor, el animal, no tiene la madre animal, amor por sus hijos, tiene una emoción de afecto hacia sus hijos. Pero... Es el instinto el que la lleve a eso y tiene esa emoción de afecto, pero en un momento determinado los deja, los suelta y los abandona. Y ya no vuelve a saber nada de ellos Los humanos no, los humanos tenemos sentimientos. Aparte de emociones también, pero tenemos sentimientos. Los sentimientos es la emoción consciente. Es un proceso evolutivo que lo da la conciencia y que nos distingue de los animales. ¿eh? esos animales con el tiempo también llegarán a tener esa conciencia, cuando el principio espiritual, cuando la conciencia se incorpore precisamente en ellos, porque su desarrollo psíquico haya llegado al nivel que tiene que llegar. Entonces esas evoluciones de la que estoy hablando ahí. No quiero alargarme más, me estoy pasando ya, y ahí vemos que eh, el nuevo paradigma que tiene la ciencia ahora, que ya están estudiando, es ese la estructura molecular del espíritu. porque comprendiendo esto la estructura molecular del perispíritu vas a comprender, van a comprender los científicos que hay algo que sobrevive a la muerte eso sobrevive a la muerte se va con el alma humana a otra parte y aunque no sepan ni dónde se va, ni cómo, ni de qué manera si logran detectar la estructura molecular del espíritu, que para los que ya sabemos que existe hay muchos científicos que ya la, la, lo tienen eso admitido como hemos visto antes Hernán y Aguimar Andrade, muchos pero una cosa es los científicos honestos que investigan y, y otra cosa es el cientifismo. El cientifismo es una religión, ¿eh? El cientifismo es igual que las religiones tradicionales, en muchos casos, ¿eh? Hay muchos sacerdotes científicos también, ¿eh? ...que se creen que están en posesión de la verdad... ...y la ciencia está cambiando constantemente... ¿eh? ...la ciencia no es algo rígido... no es algo ...la verdad tampoco es algo rígido... ...está cambiando constantemente... ...todo se transforma en el universo... ¿eh? ...entonces lo vengo a decir por eso... Porque voy a tener la mente abierta... ...como decía Einstein... ...Einstein decía una frase que es fantástica... ...dice... ...la mente es como un paracaídas... solo sirve si se abre... ...el que no la abre... ...pues ya sabe... ...se queda... ¿eh? ...y bueno... Eh, la última de las filosofías que habló de la reencarnación y la puso en evidencia fue la filosofía espírita de Allan Kardec. Y confirma la reencarnación, eh, la explicación que da a Kardec en el libro de los espíritus es de las más completas que hay al respecto de la reencarnación. Por eso yo se la recomiendo que ese libro, si puede, que lo lean. Y aquí vemos al gran padre de la psicología eh, analítica, Carl Gustav Jung, que dice así las vidas múltiples son parte de la evolución del psiquismo humano con todo esto yo ya termino no sin antes decirles que eh, a lo largo de la historia divulgaron y defendieron la reencarnación pues maestros espirituales fundadores de religiones, filósofos, premios Nobel científicos, literatos, poetas investigadores, inventores, neurólogos, psiquiatras y entre otros, pues todos estos que vemos ahí que no les digo que los lea porque no los pueden leer, yo les puedo leer algunas Le voy a leer Tres frases. Por ejemplo, la primera: Buda, Crina, Confucio, laosé Hermes, Hermes Trimegisto, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Platón, Plutarco, Ovidio. Por ejemplo, esta de aquí en medio: Gabriel de Leng, Gustav Geley, Andrés Pesani, José María Fernández con la vida, Albert de Rochard. Y esta de aquí: Hamed Rana Banerjee, Helen Bambach, una doctora norteamericana muy muy famosa, Carl Gustav Jung, Pietro Ubaldi, Ernesto Mock. En fin, eh, grandes personajes, grandes y grandes eh, eminencias de la humanidad están todos ahí faltan muchísimas pero ¿cuál es el más importante de todos ellos? ese que viene ahora ese es el más importante de todos por tanto no te extrañes que te haya dicho os es preciso nacer otra vez Jesús de Nazaret capítulo de Juan versículo 3.7 les recomiendo a que lo lean con todo esto termino muchísimas gracias por su atención Bueno, hay alguna pregunta, deben de haber un montón, porque he ido a la carrera, he ido a la carrera, tienen que haber un montón, me he dejado un montón de cosas en el tintero, por favor, dígame. ¿Hay espíritus que nunca no se han reencarnado? ¿Cómo, cómo? Si existen espíritus que nunca no han reencarnado. No. No, porque cuando Dios crea el Espíritu Dios, está constantemente creando. A Dios no lo podemos comprender, ni se puede demostrar la existencia de Dios, ni la no existencia de Dios. La carga de la prueba que los ateos ponen en aquellos que creen en Dios es equivocada, es justo al revés. Es decir, cuando usted habla con personas y dice, no, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, demuéstrame que Dios existe. No, no, usted tiene que contestarle. No, no. Demuéstreme usted que Dios no existe. Porque yo a Dios, aunque no lo pueda comprobar que existe, sí lo puedo conocer. Una cosa es demostrar que existe o no existe, otra cosa es conocer a Dios. Claro que lo podemos conocer. Porque toda acción tiene una reacción. Y nosotros tenemos una mente inteligente. ¿De dónde proviene la mente inteligente? Pues de otra gente de otra, un, un efecto inteligente como nuestra mente proviene de una causa inteligente de una causa inteligente que en la mente de Dios proviene un efecto inteligente el espíritu por contestar a su pregunta. la finalidad con la que Dios crea el espíritu no es ni más ni menos que al crearnos nos dota de sus cualidades en estado latente. Es decir, es como la semilla. Una semilla no es un árbol, no es un roble, pero lleva latente las características del roble que llegará a ser algún día. Así es el espíritu humano. Dios crea el espíritu y les da en su conciencia, pone en su conciencia, los atributos latentes que ha de ir desarrollando vida tras vida para llegar a la perfección y unirse a él pero ya de otra forma entonces es una grandiosidad cósmica la que nos ha creado, la que ha creado este universo físico y espiritual, él está fuera del universo Dios es lo único que es eterno ha sido siempre eterno porque Dios siempre ha existido Dios no ha tenido principio, el universo sí, nos lo dicen los físicos, el universo tuvo un principio hace 13.500 millones de años, el universo que conocemos, pero Dios no ha tenido principio, Dios, está, Dios es atemporal, ¿qué quiere decir que es atemporal? Ni ha tenido pasado, ni tiene presente, ni tiene futuro, Él está siempre, siempre asistido. ¿Eh? entonces tenemos que entender de que cuando Dios crea el espíritu humano lo crea por amor porque toda la obra del universo es una obra de amor absolutamente toda la vida es una obra de amor la oportunidad de crear seres inteligentes, conscientes con capacidad de amar con capacidad de sentir con capacidad de eh, desarrollarse y de llegar a estadios de felicidad absoluta cuando él no tenía ninguna necesidad es algo importantísimo y aquí estamos, la prueba somos nosotros ¿eh? somos nosotros y todo lo que nos rodea todo el universo físico y el universo espiritual el espíritu siempre que Dios lo crea y lo pone a evolucionar en las etapas ¿eh? primigenias, primitivas, en, en, en cuerpos animalizados, en cuerpos por ejemplo de primates porque derivamos de los simios en el aspecto biológico pero no en el aspecto espiritual, ahí es cuando las facultades del espíritu llegan a ese psiquismo desarrollado y entonces se empieza con la conciencia y esto daría pie a una conferencia completa, hablar de lo que es el proceso de despertar de la conciencia del ser humano a través de los primates y luego lo que llega después. vale He contestado a la pregunta muy bien, ¿alguna pregunta más? Venga. Ha dicho que cuando somos sí tenemos una forma rectiliana. Cuando son sí, claro. Sí. En el embrión. ¿Quiere esto de alguna manera? Porque hay por teorías que procedemos de los no, no, no, no, no tiene nada que ver. No, no por favor, no, no sí. Sí, no, y yo le contesto. Yo y yo le contesto. Y yo le contesto. Yo le contesto. No, lo de las teorías reptilianas es, es otra de las muchas malas informaciones que hay al respecto de extraterrestres, reptilianos, todo eso, todo eso es así. Cuando yo hablo de teorías reptilianas no es porque lo diga yo, es porque lo dicen los embriólogos. En el proceso digámoslo así la biogénesis de desarrollo del huevo cuando un óvulo fecunda el esperma se produce la óvula huevo el óvulo huevo y el óvulo perdón la célula huevo y esa célula empieza a desarrollarse en ese proceso de desarrollo hasta que se convierte en un feto pasa por esa fase pero que eso, eso, a eso lo llaman los embriólogos no le llamamos recapitulación que es lo que le estoy diciendo porque ahí es donde se ve por dónde ha pasado la evolución biológica, no la espiritual, la biológica del, del, del hombre. El hombre procede biológicamente de los simios, tiene un ancestro común, y ese ancestro común no lo podemos negar. Además, la, la, la, el evolucionismo, la teoría de Darwin, el evolucionismo no, perdón, el evolucionismo es otra cosa muy diferente. La teoría de Charles Darwin es cierta, muchas cosas, algunas otras tienen sus errores también, pero eso sí es cierto, la evolución existe, y se produce eh, la evolución de las especies, y entonces el hombre biológicamente tiene esa génesis, ha ido entonces se produce desde el momento del desarrollo pero no tiene nada que ver como usted muy bien dice y sabe no tiene nada que ver son cosas completamente diferentes quizás no debía haber mencionado la palabra para no sembrar confusión pero son cosas que quede claro son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra alguien más quiere alguna pregunta pueden preguntar ¿eh? usted también que está tan serio puede preguntar no hay problema pregunte ¿Eh? si quiere preguntar algo por ejemplo ya que no pregunta les digo algo si ustedes tienen interés pues pueden coger una cosa tan sencilla como una biblia por ejemplo los evangelios y van al capítulo 3 de san juan donde llega un señor profesor doctor maestro de la ley de Moisés, llamado nicodemo y va escondida, por aquello de los prejuicios de los que hablábamos antes, va escondida a hablar con, el, con Jesús de Nazaret. Y entonces le dice, Rabí, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer lo que tú haces. ¿Qué tengo que hacer yo, puesto que tú vienes de Dios, qué tengo que hacer yo? ...para entrar en el reino de los cielos... ...que tú dices... ...y Jesús le contesta... ...lo primero que le contesta... ...le contesta dos cosas... ...lo primero que le contesta le dice... ...tú eres doctor en la ley de Moisés... ...y no sabes esto esa es la primera pregunta, la primera respuesta ¿por qué le dice eso Jesús? porque en la mayoría de la tradición judaica ustedes saben que estaban los fariseos los saduceos, los esenios habían distintas escuelas en la mayoría de la tradición judaica antigua la reencarnación se contemplaba entonces normalmente era raro que un doctor no supiera que la reencarnación era algo que eh, en la base de la, de la ley judaica eh, estaba pero bueno, Jesús le dice tú eres doctor de la ley de Moisés no sabes esto dice no, dice ¿cómo puede? le dice Nicodemo ¿cómo puedo yo un hombre viejo volver a entrar en el vientre de una madre de mi madre? y Jesús le dice el espíritu es como el viento sopla aquí y sopla allá, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va entonces si quieres escucharlo y quieres entrar en el reino de los cielos te digo que necesitas nacer para volver a entrar en el reino de los cielos y esa es la explicación que le da te es preciso, y le remarca te es preciso nacer de nuevo cuando le dice que el espíritu va de un sitio a otro porque nadie sabemos dónde vamos a reencarnar conscientemente, evidentemente el espíritu viene y va y efectivamente es así entonces Jesús en otros, en otros pasajes los discípulos concretamente cuando bajan del monte Tabor que, estaban, que, que, que allí se reúnen allí se materializan Moisés, Elías y Jesús ...Pedro y algunos de los discípulos que la acompañan... ...le dicen... ...Maestro, si quieres podemos montar aquí unas tiendas... ...y aquí podemos reunirnos todos... Y dice, no, no, no hace falta... ...y entonces dice, para que baje el profeta Elías... ...para que baje Moisés... para que ...no, no, no, no, no es necesario... ...y cuando bajan, para abajo le dice... ...bueno, y, y, y cómo dicen las Escrituras... ...que antes de que venga el Mesías prometido... ...ha de venir Elías... ...y él le dice... ...Elías ha venido ya en la persona de Juan el Bautista y han hecho con él lo que han querido eso lo tienen ustedes en los evangelios ¿qué estaba diciendo Jesús con eso? que el espíritu de Elías había reencarnado en la persona de Juan el Bautista Juan el Bautista era el espíritu que anteriormente, 600 años antes había sido el espíritu de Elías que había condenado había condenado el espíritu de Elías y había mandado cortar la cabeza a 500 a 500 a 500 de aquellos, digámoslo así, herejes, en aquella época, en la época de Elías, hubo una herejía promovida por una serie de, de personajes y él mandó cortar la cabeza a 500. Y en esa asistencia que viene, confirmado por Jesús, que es el espíritu de Elías, viene y a Juan el Bautista le cortan la cabeza, recibe aquello que sembró. Y eso que, como él dice, no hay nadie en la tierra más grande que Juan. Es decir, era un espíritu superior. Juan el Bautista es un espíritu elevado que viene a preparar el mensaje del maestro. Pero aún así, aunque sea un espíritu elevado, todos tenemos que resarcir las deudas que tenemos. La justicia divina es perfecta para todos. ¿Eh? ¿Se ha quedado claro un poco el tema? Yo te iba a decir precisamente de Díaz y sí, Juan y lo has dicho, muy bien. Ah, muy bien, gracias. Sí, sí, te lo iba a decir y digo, mira, lo está diciendo. Oye, ¿por qué la Iglesia Católica niega esto de la reencarnación? Usted se, <risa> de <tu bolito. risa> Usted se sorprendería. De tu bolito. Usted se sorprendería. La Iglesia no niega la reencarnación. La Iglesia le da otro nombre resurrección lo que ocurre es que la tergiversación del concepto desde la época del siglo IV hasta ahora hace que nos hayan vendido una imagen de la resurrección que no es el sentido de la resurrección que tiene en la cultura judeocristiana los judíos hablaban de resurrección pero avalaban, cuando hablaban de resurrección estaban hablando de reencarnación sin embargo aquí nos han a lo largo de los siglos se ha tergiversado el tema y se nos ha explicado que la las es que ahora morimos y nuestro cuerpo de esta vida como el alma ya no vuelve a vivir ya se queda allí eh, unos en el limbo el niño que no ha sido bautizado pobrecito pobrecito va al infierno va al limbo toda la vida en el limbo un dios justo puede permitir que un niño esté en el limbo Así de claro. hombre por favor por favor entonces como eso serían los católicos que siguen diciendo pero yo soy católico yo estoy bautizado a ver si me a ver si me entiende pero no me, no me impide ¿Eh? no me impide tener la mente abierta para comprender Pero otras es cosas la mente es claro, de la mente. claro, ahí está mire, los dogmas cierran la mente los prejuicios cierran la mente uh -huh. todo aquello que nos impide uh -huh. razonar y tener pensamiento crítico y uh -huh. e conciencia propia uh -huh. hay que abandonarlo por mucho que sean herencias culturales o herencias religiosas, hay que abandonarlo porque si usted quiere ser libre sea libre empezando pensando libre ¿Vale? y de esa manera no se verá contaminado por muchas cosas que está claro el tema no, no voy a entrar no voy a entrar en, en una explicación que podría darle sobre el tema de la resurrección porque ahí hay pero un dato histórico año 523 concilio de constantinopla ya no sé. justiniano I, no justiniano I promulga un edicto todo aquel cristiano que mantenga la idea de la existencia de las vidas sucesivas o vidas múltiples será anatematizado. ¿Por qué todo un emperador publica eso? Porque todos los cristianos creían en la reencarnación. Porque es la base de la doctrina de Jesús está la reencarnación la enseñó a sus discípulos en toda la base, orígenes padre de la iglesia Perdón. Claro. No. bueno, de Teodora no hablemos Teodora era la mujer de Justiniano y Teodora era meretriz y para evitar que luego los para que ella no tuviera que volver a reencarnar, influyó en su marido, para que hiciera eso. Pero bien, eso lo sabemos todos. Pero a lo que vamos no es a eso, a lo que vamos es a que, en la base del cristianismo primitivo, puro, auténtico, que no fue tergiversado, ¿eh? está la esencia de la reencarnación. Jesús basaba sus ideas en la reencarnación. Hablaba de la justicia divina, constantemente, constantemente. Entonces, en el siglo III, ...hay un personaje que se llama Orígenes de Alejandría... ...lea usted Orígenes... ...lea usted a un padre de la Iglesia... ...a ver lo que dice de la reencarnación... ...lea usted y vea qué es lo que dice de los espíritus... ...cuando suben y bajan, cuando reencarnan... ...y es un padre de la Iglesia... ...que luego fue... ...bueno y San Agustín también... ...en fin, ¿para qué? ...no alguna pregunta más. Que, estamos, que se nos acaba el tiempo. Perdone, perdónenme, pero es que tenemos poco tiempo, aunque parezca, porque nos tenemos que marchar. Que mañana tenemos otra conferencia. Vamos ahora a Lérida y entonces tenemos que marcharnos, por favor. Se ha dicho que la reencarnación se produce en el momento de la concepción. Hombre, claro, es cuando reencarna el espíritu. En el momento ya de la concepción ya existe ese ser. Eh, claro, ojo al dato. Se produce la unión, pero la unión no es completa, la reencarnación no es completa hasta que no nace nacen niños. Es decir, el espíritu está fuera, el espíritu del reencarnante está fuera. ¿Qué es lo que hay unido a la madre? El espíritu unido por un lazo. ¿Eh? El, ese, ese organizador electromagnético que es el espíritu está magnetizando el óvulo y atrae al esperma correspondiente de los 200 millones que llegan atrae al correspondiente el que necesita para cumplir la misión que trae a la tierra el, lo, trae, lo atrae por vibración no por cosa mágica por vibración energética todo es energía en el universo entonces por vibración energética se atrae entonces atrae ese esperma ese esperma fecunda el óvulo y empieza a producirse el desarrollo del embrión vale en ese momento, el, el espíritu del que va a reencarnar, está fuera. No está con la madre, está fuera. unido al perispíritu. Traslada al perispíritu sus impresiones y tal. Ha perdido la conciencia y conforme va el niño desarrollándose... ...va perdiendo cada vez más la conciencia. Ese lazo que le une con el espíritu se va haciendo cada vez más estrecho... ...y va perdiendo la conciencia. ¿La conciencia de quién es? De forma que cuando el niño nace, se acopla al espíritu... ...y no tiene conciencia de lo que ha sido. La reencarnación no es completa hasta que no nace el niño no es completa pero sí es cierto que se produce en el momento de la concepción que es cuando se une el espíritu del que va a reencarnar a través del perispíritu al óvulo, a, perdón al óvulo, a la célula huevo, a la célula fecundada ¿eh? saben ustedes que desde que se fecunda el óvulo hasta que se la concepción pasan aproximadamente seis o siete horas, no, el acto sexual no, no, en ese momento no es instantáneo, pasan seis o siete horas hasta que se produce realmente la célula. Eh, más preguntas es que podíamos estar... bueno, me, me van a permitir que diga dos preguntas nada más y ya terminamos, es que tenemos que, que marcharnos. ¿a, ¿A ver. Que es debido que haya personas que se reencarnan prácticamente al poquito tiempo de fallecer y otras tardes? muy sencillo, yo se lo explico todo eso va en función de las condiciones espirituales hay personas que mueren y reencarnan muy rápidamente a veces si su nivel espiritual no es muy alto los obligan a reencarnar ellos no quieren porque han hecho mucho daño en vidas anteriores y la nueva existencia les va a producir una existencia dolorosa, una existencia de sufrimiento para pagar lo que deben de atrás. pero su espíritu no muere, es una existencia de la carne no es ni más ni menos que una, como decía Pitágoras una vida en la carne es una anilla en la larga cadena de la evolución, esa es una frase de Pitágoras las vidas son 70, 80, 90, 100 años con muchos pero el espíritu es milenario entonces, es un soplo, una vida es un soplo en la vida del espíritu, en la vida del, del alma humana. Entonces, eh, lo que tú estás diciendo, reencarnan rápidamente muchos de ellos, obligados, eh, porque no quieren reencarnar. Mm, iba a decir una cosa, pero me voy a callar. No, no. Y la segunda, y la segunda, cuando, cuanto más evolucionado es un espíritu, menos necesita reencarnar. Y el espacio que está allá arriba, que es la auténtica vida, es mayor no necesita reencarnar pues lo necesita porque hasta que llega a un nivel de perfección muy alto por ejemplo, el Espíritu más perfecto que ha pasado por la Tierra ha sido Jesús pero igual que él, que Jesús no estaba Jesús estaba ya súper liberado la Jesús es un ángel, es un ser perfecto es un, es un, es un ser perfecto pero es que como él ha bajado también muy perfecto ha bajado un Buda, te ha bajado un Sócrates te ha bajado un Francisco de Asís te ha bajado un Gandhi personajes ...que lógicamente ves la evolución espiritual... ...y dices, no es casualidad, ¿por qué él está allí y yo estoy aquí? Muy sencillo, porque fue creado antes... ...por Dios, aprovechó el tiempo... ...y además ha tenido milenios... ...hasta llegar a ese estado espiritual... ...nadie gratuitamente consigue nada... ...todo se consigue bajo el propio mérito... ...bajo el propio esfuerzo... ...entonces cuando un espíritu tarda mucho en, en, en reencarnar... ...normalmente, normalmente... ...pueden haber excepciones... ...pero normalmente hay alguna excepción... ...ahora se lo explico... ...normalmente es porque... Tiene un nivel espiritual alto a alguna excepción cuál puede ser un espíritu muy malvado muy malvado muy malvado que esté en las zonas del astral inferior haciendo mucho daño a otros durante la vida dominó a otros eh, hizo mucho daño a otros y tiene una capacidad de manipulación y de, de, de, de dominio sobre los demás muy fuerte y, cua, y cuando desencarna sigue haciendo lo mismo y aquellos a los que dominó en la carne los va esperando y conforme va muriendo se los va llevando porque aquellos no tienen nivel, claro, si aquellos tienen un nivel espiritual él no puede con ellos, porque somos energía entonces la energía sutilísima de un espíritu elevado hace así, se va al plano que le corresponde, cuando un espíritu es malvado la energía es densa y va así, para abajo entonces, no sé si ¿eh? está ah, claro, más cosas después de todas las reencarnaciones durante millones de años bueno, millones yo no lo sé yo no lo sé. Cuando cuando cuando corresponda, eran millones, miles o lo que sea. Después te unes a Dios o sigue siendo un espíritu. Yo no lo sé. <risa> Yo no lo sé. De, de, de, de, si lo supiera te lo diría. Lo que sí sé es una cosa. Vamos a ver. Por, por, por vamos por inferencia. Es decir, vamos a ver. Vamos infiramos un, un razonamiento. Si tú ves un espíritu como Jesús, perfecto, que ya hace milenios, que abandonó, que reencarnó. Precisamente el mayor sacrificio de Jesús, según dicen algunos, fue tener que reencarnar, tener que reducir vibratoriamente todos sus cuerpos espirituales para entrar en un cuerpo físico, porque no había manera. Un espíritu de esa dimensión es capaz y de esa luz es capaz de re es como intentar meter el sol en una vasija. Es capaz de reventar una vasija. Entonces, Jesús, si no lo matan en la cruz, no hubiera vivido mucho más. ¿eh? No, porque, porque, porque es que su potencia espiritual, su energía, es como te digo, como meter el sol dentro de una vasija. ¿no? Entonces, viendo a Jesús, podemos inferir de que él es una referencia, pero hay otros también. Entonces, él está liberado de esa, de, de, de esa situación entonces nosotros tenemos que llegar ahí y claro, la perfección y la felicidad no está en el exterior, está en el interior y la auténtica vida es la vida eterna la vida del espíritu si somos eternos, este traje nos sirve durante una temporada pero vamos a querer cambiar pronto porque dentro de pronto, si hacemos las cosas bien tendremos un traje más perfecto vendremos más guapos, vendremos con menos taras sí, sí, sí, es así, es así. menos taras físicas, psicológicas espirituales, de todo tipo, entonces cuando lleguemos lo sabremos como decían los romanos los romanos decían cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río mientras tanto ¿eh? vale bueno pues muchísimas gracias a todos ha sido un placer les recuerdo una cosa eh, por ahí tenemos unas revistas gratuitas ¿eh? para tener información, en la entrada por pues, si ustedes quieren recoger alguna al salir son folletitos, muy sencillitos por darles un conocimiento sobre esto y allí tienen una página web que se titula Amor, Paz y Caridad www y es una página de una revista que editamos nosotros en mi asociación, en el grupo al que yo pertenezco y ahí se publican artículos y se cuelgan este tipo de conferencias, por pues, si ustedes en su casa tranquilamente quieren por el Youtube entrar en esa página web y ver las conferencias cada semana se están colgando conferencias y hay conferencias de todo tipo, reencarnación, espiritualidad de espiritismo, de filosofía de psicología, de donación de órganos, del suicidio de un montón de cosas, siempre bajo un enfoque trascendente, evidentemente ha sido un placer, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad, gracias